Yo te creía, mi amiga, mi hermana del alma. Yo te conté mi problema. No te imaginas la rabia que tengo al mirarte Te puedes ir a su lado y no vuelvas a hablarme Que como yo no habrá nadie en tu vida Tú nunca fuiste mi amiga, ya no me importa